Ya iniciamos los vaciados de losas aligeradas en Neo 18. En esta ocasión, nuestros ingenieros realizaron el vaciado del techo del sótano y las escaleras del mismo. En este piso encontraremos el tanque cisterna y las cocheras para los propietarios. Esta importante obra tiene refuerzos de acero en las viguetas. Además, para garantizar la resistencia y reforzar la estructura, se está utilizando un concreto especial que soportará 280 kilos por centímetro cuadrado. Todos nuestros procesos están certificados en calidad y garantía, por ello siempre realizamos las pruebas correspondientes por norma. Esta semana continuamos con el armado y vaciado de los muros de contención del semisótano y el encofrado de su techo. NEO 18, el edificio más alto de San Carlos, seguro y altamente rentable.